¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vaya que ahora sí me retrasó bastante con la información, pero chicos les traigo los puntos que se necesitan para reclamar a los jugadores tos de la liga. Así que sin más, pasemos a cada uno de ellos. Para parejo se requieren 27 puntos, que serían 81 cupones, y reciben 100.000 monedas y 300 refuerzos de habilidad. Para Hernández se requieren 29 puntos, que son 87 cupones, y obtienen 950.000 monedas. Con Saúl ocupan de 31 puntos, que son 93 cupones y obtienen 300.000 monedas y 150.000 puntos de experiencia Con Ter Stegen ocupan de 35 puntos que son 105 cupones y obtienen 300.000 monedas, 300 refuerzos de habilidad, 20.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GR83 o más Con Jordi Alba se necesitan de 45 puntos que son 135 cupones y obtienen 800.000 monedas, 70.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GR83 o más para Piquet se ocupan de 79 puntos que son 237 cupones y obtienen 300.000 monedas, 410.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS con GRL 83 o más. Para Sergio Ramos se necesitan de 109 puntos que serían 327 cupones y obtienen 300.000 monedas, 800 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GRL 83 o más. Con Griezmann son necesarios de 121 puntos que serían 363 cupones y obtienen 2.3 millones de monedas, 120 refuerzos de habilidad, 210 mil puntos de experiencia y a dos jugadores tot con GRL83 o más. Para Cross necesitan de 179 puntos que serían 537 cupones y obtienen 300.000 monedas, 480 refuerzos de habilidad, 810 mil puntos de experiencia y a dos jugadores tot de GRL83 o más. Para Lionel Messi se necesitan 329 puntos que serían 987 cupones y obtienen 5.3 millones de monedas, 1380 refuerzo de habilidad, 210 mil puntos de experiencia y a 3 jugadores TOTS de GR83 o más. También para Cristiano Ronaldo se necesitan 329 puntos que serían 987 cupones y obtienen 300.000 mil monedas, 3380 refuerzos de habilidad, 210 mil puntos de experiencia y a tres jugadores TOTS de GR83 o más. Bueno chicos, ahí está la info. Les estaré compartiendo en la descripción de este video un link de un archivo donde puse todos los puntos que se requieren para conseguir a cada TOTS de todas las ligas que han salido de momento y en donde también podrán consultar qué otras recompensas pueden adquirir al ir por uno o más jugadores TOTS. Espero que les sirva y les ayude a decidir mejor por qué TOTS ir.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 Every day Esperen, esperen, no se vayan aún, ¿sí? Recuerden que próximamente habrá sorteo para los primeros 100 suscriptores, ¿sí? Así que, estén al pendiente de los próximos videos, ¿sí? Bueno, eso era todo, ¿sí? Ahora sí, corte.